Eh, estoy, estoy ahora con una amiga que se llama Roma que me dijo que está en una aplicación que se llama Kinemaster. Eh, voy a editar con esto y con Filmora y con Filmora 9. Con eso, con eso. Mis videos van a estar flipando con todo. Le voy a pedir que por favor se suscriban. Ah cierto que. Y tomen esto como que, esto lo, lo, esto yo soy el hermano de Alex y este no es mi canal, pero tomen como que es mi canal, este, pero algo que estoy haciendo para Alex y que está ocupado haciendo la tarea y les deseo suerte a todos, gracias a Roma por decirme esta aplicación, chao, suscríbanse por favor.